La Semana Internacional del Acceso Abierto del 25 al 31 de octubre se está llevando a cabo esta Semana Internacional del Acceso Abierto a partir de la consigna Importa cómo abrimos el conocimiento construyendo equidad estructural. El tema de este año se ajusta a la recomendación del UNESCO sobre la ciencia abierta, de la que el acceso abierto es un componente crucial. Ahí estamos viendo lo que es la placa, que difunde y que nos permite difundir esto. Pero ya mismo le voy a dar bienvenida a nuestras primeras dos entrevistadas. Dominique Babini, asesora en Claxo en Política de Acceso Abierto, y Laura Robeli, coordinadora del Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, el FOLEC, en Claxo. Eh, Dominique eh, y Laura, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en el Info Claxo. Gustavo, y qué bueno que los participantes ya están diciendo algo sobre el acceso abierto en sus comentarios. Fantástico. Tal cual. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Laura, también. Tal cual. Es muy importante y eso es lo que tiene interesante el Infoclaxo, que es algo así como un gran debate en el que la gente puede ir comentando y también puede presentar sus posturas. Y es interesante porque eh, cuando alguien habla de acceso abierto, posiblemente pienso en público no necesariamente conectado con lo que implica el acceso abierto, Puede pensar, eh, puede tener una cierta idea vaga sobre la temática, pero cuando uno profundiza de qué se trata, se da cuenta que casi el acceso abierto interacciona con todo lo que sucede en nuestra vida y uno podría pensar tiene tantas dimensiones de profundidad que no poner en juego estas discusiones eh, hace por lo pronto mucho menos democrática las sociedades y por eso me parece fundamental esta semana dominique eh, para poder de alguna manera introducir lo que implica esta semana digo de qué se trata la semana de acceso abierto digo, y cuál es la importancia de la lógica de la equidad eh, cuando uno habla en acceso abierto? Eh, primero quería decirte que cuánta razón tenés cuando mencionas que está en todas las dimensiones de nuestra vida. Lo pudimos vivir en la pandemia, o sea, desde, eh, desde el, el ciudadano informándose en la web, buscando información sobre todos los tratamientos y todas las uh, noticias y buscando revistas científicas académicas que le ayudaran a entender mejor lo que estaba ocurriendo y después desde los hospitales transmitiendo datos para las bases de datos para informar a nivel internacional y poder hacer un seguimiento, eh, liberando artículos en acceso abierto, artículos científicos que hicieron que las vacunas eh, se implementaran mucho más rápido, o sea, eh, realmente el proceso, después informando los impactos económicos y sociales de la pandemia, como vimos en el observatorio, vemos cada día en el observatorio social de la pandemia que tiene claxo, o sea, realmente ahí el acceso abierto ha cumplido una función importantísima, ¿no? Entonces, volviendo al tema de este año, que es, importa cómo abrimos el conocimiento y que construyamos la equidad estructural. Equidad en el acceso abierto significa que cuando diseñamos las infraestructuras necesarias para brindar acceso abierto al conocimiento, tengamos en cuenta las circunstancias de quienes están produciendo conocimiento, de quienes lo difunden, de quienes utilizan ese conocimiento académico y científico. Por ejemplo, cuando creamos plataformas para darle visibilidad y acceso a las publicaciones científicas, eh, tenemos que cuidar quiénes gestionan esas plataformas, porque es muy diferente si la gestiona el circuito comercial o si lo gestiona la misma comunidad. Porque cuando se gestiona esa infraestructuras se definen tecnologías, por ejemplo. Entonces, ¿quién cuida que sea equitativo el acceso al acceso abierto? Que la persona que no tiene acceso a... A buena conectividad, pueda acceder igual a los PDFs en otro, en otro formato, en HTML. O sea, cuestiones técnicas que aseguran una mayor equidad en el acceso a todas esas publicaciones que difundimos. Y después, cuando se definen qué contenidos difundir en acceso abierto, qué conocimientos difundir, tenemos que ver ¿Qué voces estamos excluyendo? ¿Quiénes no están presentes en esas plataformas que estamos desarrollando? Y la sostenibilidad. Tenemos que buscar una sostenibilidad también equitativa para que todos puedan participar, para que todos puedan difundir su conocimiento en abierto y todos puedan acceder a conocimientos en abierto. Por eso es tan importante que la gestión de las plataformas en acceso abierto esté a cargo de la misma comunidad, que no sea tercerizado al sector comercial, a las grandes editoriales comerciales internacionales, porque ellos toman las decisiones orientados por sus necesidades comerciales y por los intereses de los accionistas y no por los intereses de la comunidad. Dominique, mientras te escuchaba, hay algo que tiene Dominique que vuelve muy interesante todo el discurso, es que logra pasar desde lo técnico hasta lo conceptual con un nivel de claridad muy grande que permite entender cómo lo técnico no solo es técnico, sino de las decisiones técnicas y de sostenimiento de estas plataformas depende o está de atrás las políticas por las que optamos, este, por las que trabajamos y a veces no tener en cuenta esas cuestiones, eh, nos hace llevar a lugares en donde las lógicas cerradas del acceso a la información eh, termina generando un desastre, digo, y en la pandemia fue clarísimo digo cuando sucedía eso y cuando las materiales estaban en acceso abierto. Hay algo que está perfectamente conectado con el acceso abierto y que tiene que ver con las lógicas de evaluación. O sea, cómo se evalúan las, las investigaciones, las investigaciones científicas, cómo se evalúa dentro de la academia, está ligado estrechamente con el acceso abierto. Pero me parece que Laura Robelli nos va a poder explicar con más claridad dónde está esa estrechez, dónde, por qué están tan juntos, por qué una cosa depende de la otra. Bueno, efectivamente, Gustavo, gracias. Eh, están ambas cuestiones muy articuladas y desde ese lugar estamos trabajando desde el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Eh, sin duda, como mencionaba Karina al comienzo, las políticas de evaluación que están basadas en incentivos a la publicación eh, con factor de impacto en ese circuito comercial, eh, claramente están reduciendo eh, y limitando y generando mayores desigualdades en la producción y en la circulación del conocimiento, en particular de regiones como la nuestra, de América Latina y el Caribe, que tienen menos representación eh, en esos circuitos de circulación del conocimiento. Entonces, en ese sentido, reducir la influencia del, del factor de impacto en los procesos de, de evaluación, empezando por eliminar toda referencia a ese indicador, eh, tanto en las convocatorias a financiamiento de investigación como al evaluar las trayectorias de investigadoras e investigadores en la región, sin duda, eh, digamos, eh, es un punto a favor de la equidad por el que estamos, digamos, eh, movilizándonos desde Claxo y desde FOLEC para que ello ocurra. Pero también eh, la apertura y el acceso abierto se fortalece con la inclusión de dispositivos en la evaluación que contribuyan a que aquellas poblaciones que han tenido menos representación o que tienen una eh, representación, digamos, eh, más periférica en los sistemas científicos puedan estar mejor representadas en los procesos de, de evaluación, como también instituciones y regiones que tienen menores capacidades eh, científicas y que también necesitan estar incluidas eh, digamos, en los procesos de producción eh, y circulación de, del conocimiento. Entonces, desde FOLEC estamos incentivando la valorización de la apertura, del acceso abierto y de la ciencia abierta, eh, y de una diversidad de producciones científicas eh, por parte de, de quienes son evaluados eh, como investigadores, como docentes, como extensionistas, ¿no? de una manera mucho más amplia, tanto en las universidades como en los sistemas de, de evaluación de los organismos de ciencia y, y tecnología. Eh, también ligado a la equidad está, digamos, nuestra propuesta de fortalecer el multilingüismo, eh, sin ir más lejos, tomando en cuenta eh, el índice de citación de la ciencia ¿no? internacional, allí vemos que las publicaciones para el periodo entre 2009 y 2015, las publicaciones en español son solo el 0,42% de, del conocimiento que circula digamos, en ese índice internacional y en portugués solo el 0,30%. Por lo tanto vemos que en ese circuito toda la riqueza, la diversidad de la, de la publicación de nuestras regiones no está equitativamente representada y tampoco la riqueza de nuestras lenguas, de, no, de, digamos, de, de nuestra forma de expresarnos culturalmente, tampoco está reflejada allí, ¿no? Por eso desde la evaluación promovemos este, esta apertura al multilingüismo, en la comunicación de, de la ciencia, y también, diría, un, un tercer eje es el de la bibliodiversidad. Es decir, eh, en particular me refiero a que los libros, ¿no? Una, una tradición de publicación y de comunicación científica muy valiosa y de larga data en las ciencias sociales y humanidades, pueda ser valorizada los procesos de, de evaluación, y para eso necesitamos que eh, esos libros estén en acceso abierto, eh, que tengan una evaluación de pares, eh, y que estén en disponibilidad para también generar indicadores sobre esa diversidad eh, de la producción que tenemos allí. En definitiva, digamos, la equidad... Eh, se nutre de una evaluación responsable con indicadores de investigación inclusivos, inclusivos respecto al género, al acceso abierto, a la ética, a la extensión, como la denominamos en América Latina, o la vinculación eh, con la sociedad, y de un uso situado ¿sí? en cada una de las instituciones, en cada uno de, de los países de, de nuestra región. Así que un poco a todo eso... Apuntamos con la idea de equidad en la evaluación de la investigación para fortalecer el acceso y la ciencia abierta. Eh, en ese camino sabemos, y Laura recién comentaba varios eh, eh, detalles sobre lo que implican también las políticas de Claxo, pero me parece uh -huh. que Dominique eh, puede decirnos con más, eh, eh, a ver, particular eh, especificidad de cómo fueron estos 20 años de trabajo de Claxo eh, con el acceso abierto, porque entiendo que fueron eh, multiplicidad de, de políticas, de mensajes, de trabajos, de coordinaciones muy diversas, ¿no? Sí, Gustavo, digamos, es curioso ahora el tema del año, de, de este año de la Semana de Acceso Abierto, es la equidad, y, no, y Claxo cuando inició el camino hace 20 años, eh, lo inició con ese modelo in, en mente, pero no era la tendencia, o sea, la tendencia internacional era el acceso abierto a producción científica y académica, principalmente de corriente principal en inglés, publicada en las revistas del, de la corriente principal, y principalmente eh, revistas científicas. Entonces, nosotros nos encontramos con que en América Latina los conocimientos se expresan en diversidad de formatos, no solo en artículos de revistas científicas y en libros. Entonces uh, tuvimos que decidir en Claxo, eh, por suerte Claxo tomó esa decisión, de incorporar todos esos formatos y poco a poco fueron creciendo las colecciones, un trabajo que se hizo en consulta con los centros miembros, en un trabajo descentralizado, cooperativo. Las colecciones fueron creciendo y lo más importante fue construir comunidad. O sea, que esa comunidad de editores y bibliotecas de la red Claxo fuese parte de ese proceso de transición del mundo impreso al mundo digital y del mundo digital al acceso abierto. Y Claxo les comparte buenas prácticas para políticas y para iniciativas de acceso abierto. Y hoy día el área editorial de Claxo, junto con la biblioteca y junto con el área de comunicaciones, cuidan esa diversidad de colecciones que están, desde los 3.000 libros de Claxo y sus centros miembros que están en acceso abierto, como comentaba Karina, los más de 300.000 textos disponibles en la colección Claxo Redalic, por suerte está Ariana en este infoclaxo Claxo también, Claxo Redalic, de revistas científicas, la colección de revistas científicas de ciencias sociales en acceso abierto más importante que existe en el mundo para lo que es América Latina y también para toda Iberoamérica. Entonces, um, toda esa producción eh, permitió a Claxo posicionarse para incidir en políticas. Entonces Claxo incide en políticas en América Latina dialogando y realizando actividades, como mencionaba también Laura, en relación a actividades tan importantes como pensar cómo evaluamos la producción científica. Estamos valorando lo que se produce en la región y también acompañar el, el debate internacional. Pero para eso teníamos que construir más voces en la región, apoyar más voces en la región y, curiosamente, de Becerril, que va a estar ahora en InfoClaxo, desde México, con Saray Córdoba, de Costa Rica, coordina en el grupo de trabajo de Claxo sobre acceso al conocimiento como un bien común. Ese grupo de 28 investigadores de 12 países está investigando tanto los temas políticos del acceso abierto, que hay mucho tema político, porque hay una confrontación de modelos entre el norte, que apoya un modelo más comercial de acceso abierto, donde el futuro y el avance del acceso abierto se garantizarían con la participación de las grandes editoriales comerciales internacionales, y en contraste con un modelo latinoamericano que está adquiriendo mucho prestigio a nivel internacional, donde el conocimiento se gestiona como un bien común y es administrado por por la misma comunidad científica y académica, sin fines de lucro, para avanzar en la democratización en el conocimiento y con equidad para que haya participación, para que escuchemos todas las voces. Y como decía Laura, para que haya bibliodiversidad y multilingüismo. Entonces, esa, ese, esa acción de Claxo con su grupo de trabajo se complementa con una participación muy activa de Claxo en la conversación internacional sobre el futuro del acceso abierto, para que definitivamente sea gestionado por la comunidad académica y científica y que no sea un producto del mercado. Clarísimo, Dominique, Laura, sabemos de la cantidad de actividades. Que, que hay durante toda esta larga semana, muy cargada de actividades y de diferentes eventos, encuentros virtuales en su gran mayoría, que los pueden encontrar todos en claxo.org. Les voy a agradecer muchísimo en serio por estar aquí. Siempre es un placer tenerlas y poder hablar sobre estas dinámicas del acceso abierto. Ahora solo en segundos nomás estaremos hablando con Ariana Becerril, que nos dará más datos para seguir y continuar con el tema. Pero gracias por este encuentro. Gracias por ayudarnos a reflexionar y sobre todo por hacer esas uniones que cuando uno las escucha por primera vez, este, empieza a entender que son tan fundamentales para entender casi todas las dimensiones del día a día, para poder entender cómo a veces sin ciencia abierta, sin conocimiento abierto, sin democratización del conocimiento, es muy, pero muy complicado eh, hablar de democratización de las sociedades. Gracias, Dominique, Gracias, Laura, por este encuentro.